Hola, te saludamos de la Facultad de Humanidades. El día de hoy queremos mostrarte cómo generar la constancia de tu prueba específica. Lo primero que debes hacer es entrar al link que se muestra en la parte inferior. Una vez dentro nos abrocaremos en la pestaña de primer ingreso. La cual desplegará tres opciones, sede central, sedes departamentales y sedes fit. Daremos clic en el lugar donde habíamos realizado nuestra prueba específica. En nuestro caso debemos dar clic hacia central, la cual desplegará cuatro pines y debemos dar clic a Resultados Prueba Específica. Una vez dentro deberemos ingresar nuestro número de orientación vacacional o nuestro carnet según sea meritado. También ingresaremos nuestra fecha de nacimiento. Una vez con eso daremos Iniciar Sesión. Nos lleva una pestaña donde se muestran las pruebas específicas a las que vimos asignados y su resultado. En la parte inferior derecha debemos dar clic a Ver Constancia. Se nos desplegará una nueva pestaña que se abrirá en formato de PDF. Aquí encontraremos el código QR, el nombre de las pruebas, la fecha de aprobación, fecha de vencimiento y su resultado. Cabe recalcar que a diferencia de las básicas, las pruebas específicas duran dos años desde su aprobación. Entonces, ya con la conciencia de las pruebas específicas necesarias para la carrera a su elección, solamente debe descargarla en su dispositivo o imprimirla según se necesite. ¡Y listo! Ahora solamente debes esperar fecha de inscripción. Para más información visita la página oficial, puedes encontrarnos en Facebook como Fausac y contactarnos a través del correo electrónico o número de WhatsApp. También en línea directa de horario de lunes a viernes de 8 horas a 16 horas.